Bienvenidos al módulo de electricidad, fundamentos y conceptos. En este módulo vamos a estudiar los conceptos básicos de la electricidad, las leyes de Ohm y de Kirchhoff que modelan los sistemas eléctricos y todas aquellas formas como se puede producir la electricidad. Entonces comencemos. La electricidad viene del griego ámbar los antiguos griegos descubrieron que al frotar esta resina de árbol se producía electricidad estática. Entonces podemos definir la electricidad como el conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia y flujo de cargas eléctricas. La electricidad se manifiesta en la naturaleza en distintos fenómenos como los rayos, la electricidad estática, la inducción electromagnética y el flujo de corriente eléctrica. Hoy en día, los usos de la electricidad son innumerables, tales como el transporte, la climatización, la manufactura de bienes, la iluminación y la computación. De hecho, hoy en día el progreso de un país o una nación se mide por el consumo per cápita de energía eléctrica de su población. Entonces empecemos a ver cada uno de los conceptos que normalmente utilizamos en electricidad. El primero de ellos y un, quizás uno de los más importantes es la tensión eléctrica. La tensión eléctrica es la fuerza potencial entre dos puntos cuanto en ellos se encuentra una diferencia de electrones. La unidad en la que se mide la tensión son los voltios. La corriente eléctrica, en cambio, es la cantidad de electrones que circulan por un conductor cuando por él aplicamos una tensión entre sus extremos. La unidad de medida de la intensidad de corriente es el amperio. La resistencia eléctrica, en cambio, es la oposición que presenta un cuerpo a la circulación de corriente. Esta resistencia depende de parámetros geométricos como son la longitud y la sección del conductor y del material con que es construido, dada la propiedad de resistividad que tiene el conductor la resistencia se mide en ohmios en honor a ohm que propuso la ley de ohm la ley de ohm nos mide la relación de proporcionalidad que existe entre la intensidad de corriente y la diferencia de potencial esa proporcionalidad es lo que definimos como resistencia eléctrica. Es decir, la resistencia eléctrica de un cuerpo viene dada por la razón entre la tensión aplicada entre sus extremos y la corriente que por él circula. Hablemos ahora de las leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff son dos una correspondiente a la conservación de la energía y la carga en los circuitos eléctricos. La primera ley de Kirchhoff, correspondiente a la ley de nodos, establece que la suma de corriente entrando en un nodo, tiene que ser igual a la corriente que por él sale, es decir, toda la sumatoria de corrientes, Totales en un nodo son iguales a cero no existe carga atrapada la segunda es la ley de lazos que establece que la diferencia de potencial en una trayectoria cerrada es igual a cero entonces estas dos leyes son las que nos permite analizar los circuitos eléctricos tanto en continua como en alterna definamos entonces qué es la corriente continua y la corriente alterna la corriente continua es el flujo continua de carga eléctrica por un conductor en el mismo sentido se puede abreviar como CC en castellano mientras que en inglés con las letras DC de Diren current. La corriente alterna, en cambio, se refiere a la variación de magnitud y sentido que presenta esta cíclicamente. Lo más común en corriente alterna es la forma sinusoidal, que es la que se utiliza para la transmisión de energía. Pero existen otras formas de corriente alterna como son la triangular y la cuadrada que se utilizan en modulación y control la corriente alterna se abrevia por sus siglas CA en castellano mientras que en inglés con las letras AC ¿Cómo se origina la electricidad? la electricidad se origina de distintas formas tenemos que la podemos Originar por procesos térmicos, por procesos piazoeléctricos, en donde la presión se traduce en electricidad. Por procesos fotoeléctricos, a través de las celdas solares, en donde la radiación del sol la volvemos electricidad. Con procesos químicos, como son las baterías y las pilas y quizás la forma más común de generación de electricidad es a través de las variaciones de los campos magnéticos esto es los principios de conservación de energía y es lo que nos permite producir la electricidad específicamente en corriente alterna un concepto interesante de la electricidad es la potencia sobre todo la potencia instantánea la potencia en el sistema físico se calcula a través del producto instantáneo de dos variables una variable entre y una variable a través la definición física de una variable entre es aquella que se mide entre dos puntos por ejemplo la distancia recorrida mientras que la variable a través es aquella que se mide colocando el medidor a través de la variable por ejemplo la fuerza nosotros para poder medir la fuerza debemos colocar el dinamómetro entre los dos puntos de los cuales queremos medir la fuerza en el caso de electricidad la variable entre es la tensión, puesto que se mide como la diferencia de potencial entre dos puntos. Mientras que la variable a través es la corriente, porque mide un flujo. Entonces, en electricidad, la potencia instantánea se calcula como el producto de la tensión por la corriente. Mientras que en el mundo... Físico, la potencia se calcula como el producto de la fuerza por la velocidad en el caso del movimiento lineal y en el caso del movimiento rotacional como el par por la velocidad angular dos definiciones permiten tener una relación entre las unidades eléctricas que tenemos en electricidad. Hemos visto que las unidades eléctricas son los amperes para la corriente, los ohms para las resistencias, los voltios para la tensión y en el caso de la potencia los vatios. Todas estas unidades corresponden al sistema internacional o MKS. En esta gráfica podemos ver las distintas relaciones entre estas variables. Por ejemplo, la corriente se puede calcular como el cociente entre la tensión y la resistencia. La potencia entre la tensión, la raíz cuadrada de la potencia entre la resistencia. La resistencia, en cambio, la podemos calcular como el voltaje entre la corriente, el voltaje al cuadrado entre la potencia o la potencia entre la corriente al cuadrado. La tensión como la raíz cuadrada de la potencia por la resistencia. La potencia entre la corriente o la corriente por la resistencia. En cambio la potencia como el producto de tensión por corriente. Corriente al cuadrado por resistencia que son las pérdidas Joule. Y B cuadrado sobre R. Esta, este círculo nos permite relacionar las tensiones, las corrientes, la resistencia y la potencia. En electricidad se utilizan dos variables para medir. La electricidad en corriente continua y la electricidad en corriente alterna. Estos dos valores son el valor medio, por un lado, para la medición de corriente continua y el valor efectivo para la medición de corriente alterna. La definición matemática del valor medio no es más que la integral de 0 de al periodo de la función en el tiempo dividida entre el periodo de la señal. En pocas palabras, es cuánto dista de la horizontal el valor promedio de la señal. Mientras que el valor efectivo de una señal se calcula como la raíz cuadrada de 1 sobre el periodo, de 0 al periodo de la función al cuadrado en el diferencial de tiempo. En continua, cuando decimos que una pila tiene 1.5 voltios, hablamos de su valor medio. En cambio, en electricidad, cuando decimos que del toma corriente aparecen 120 voltios, hablamos del valor efectivo de la onda de alterna, en este caso, una sinusoidal. Con esto, damos por concluido el módulo de electricidad de conceptos básicos. Muchas gracias por su atención.